¡Hola Capricornio! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz década nueva, nuevo ciclo! De ser que haya cerrado con toda la actitud el mes anterior, la década anterior, porque esta viene con toda la actitud, con toda la energía para que tú brilles, para que sanes, para que en este caminar, en este camino en el sendero de la vida logres tu despertar espiritual y si tú estás aquí es porque hoy estás buscando una respuesta, una guía una convivencia acá coquetona con estos mensajes que tienen para ti los arcángeles en este momento eh, en donde estamos iniciando ya 2020. Felices fiestas para ti. Es tu mes. Así que Capricornio, vámonos, vámonos con todo para ver qué es lo que te dicen el día de hoy los arcángeles. Vamos a ver. Te voy a poner de este lado. Este es el mazo, el que siempre nos acompaña. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like. Eso nos ayuda mucho. También tus comentarios nos encantan porque de esa manera te sentimos cerca. Aquí en Bio Neuro Sabiduría estamos interesados en ti, interesadas en ti. Así que haznos saber que estás cerca de nosotros. Vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles en estos momentos para el mes de enero en tu vibración general. Enero 2020. Enero 2020. Solicito permiso y me pongo en disposición para conectar con tu energía y ser un canal de comunicación entre los Arcángeles y tú. Muchas gracias. Vamos a empezar, mi estimado, estimada Capricornio. Cuéntame, ¿qué tal es toda la fiesta, la pachanga? ¿Te la pasaste bien? ¿Te la pasaste tranquilo, tranquila? ¿Cómo sentiste el movimiento de cierre de año? Vamos a ver en estos momentos, ¿qué tienen para ti? Vamos a ver. Muy bien. Ok. Vamos a sacar en esta primera parte de tu tirada. La vibración general que tienes el día de hoy, Capricornio. Muy bien, puede ser que en estos momentos de pronto haya habido alguna situación o eh, experiencia en donde de pronto empezaste el año como preguntándote, ¿y ahora qué sigue? ¿Realmente quiero esto? ¿Quiero vivir esto que estoy viviendo? ¿Quiero cambiarlo? ¿Qué merezco? Como estas preguntas que de pronto nos hacemos para reflexionar acerca de la vida que estamos viviendo. Y en este momento puede ser que estés experimentando una situación así, Capricornio. Es muy importante que recuerdes que la paciencia uh, es una energía que es paciente y también eres muy enfocado, enfocada. Sin embargo, también te dicen en este momento que es momento de ser paciente, Tranquilo, acabas de empezar un nuevo momento, acabas de empezar una nueva época Entonces el cambio, los avances son poco a poco Esto te va a ayudar en esta eh, solicitud que te hacen de ser paciente Que recuerdes que todo lleva un proceso, todo tiene su tiempo Y en este tiempo que es perfecto, las cosas se van a ir dando Puede ser que te hayas empezado a sentir como estancado, como, ay, oh, estoy viviendo lo mismo, yo quería otra cosa, yo estoy, estoy sintiendo que quiero más. Este momento es un muy buen momento, Capricornio, para que conectes con lo que verdaderamente quieres desde tu corazón, desde tu alma. Esta primer amistad fraterna que, que, que estás pidiendo, como de pronto pareciera que pides eh, o que sientes esta necesidad de tener como amigos que te contengan, como amigas amigos que te contengan, una amistad muy fraterna. Eh, te dicen los arcángeles en este momento que esa amistad fraterna que tanto deseas puedes encontrarla en ti mismo yendo hacia tu interior. Y también platicando con ellos O platicando con este poder superior En el que tú creas Sea en la forma en la que lo llames Lo importante es que te abras A esa comunicación espiritual A esa comunicación divina Para que a partir de allí te lleguen estas, Estos mensajes, estas respuestas Hay personas que quieren acercarse a ti eh, En este abrir, abierto de par en par Hay personas que quieren acercarse a ti Solo que de pronto pareciera que te cierras Como si quisieras eh, solucionar tú solito tú solita las cosas como si quisieras como en este sentido que las personas observen y vean que tú eres el, el o la poderosa la que todo lo puede, tiene solu solución para todo y de pronto eso solamente es una máscara eso solamente es una máscara de tu ego que te dice que eh, mientras más orgulloso o orgullosa seas, las personas no se darán cuenta de lo que realmente hay en tu corazón, hay en tu alma. Te invitan a abrirte a estas nuevas relaciones, a estas nuevas posibilidades de eh, convivencia. Y no solamente física, es decir, con amigos o personas o familiares, sino te decían hace ratito, conecta con tu corazón, conecta con tu alma, Habla con ese poder superior en el que tú creas, habla con los arcángeles, son tus mejores amigos, te lo juro, te lo prometo, que siempre están dispuestos y disponibles para ayudarte, ¿Okay? Lo único que requieres es confiar en ellos, confiar en esa divinidad. Si tú eres también de las personas que de pronto solamente eh, creen en sí mismos y no tienen esta creencia de que existe algo más allá, como un poder superior, como una fuerza universal, está perfecto. Te invitan a conectar contigo, ¿ok? Conecta con ese poder que tienes, conecta con esa um, energía en la que tú crees, de ti mismo o de ti misma. Y entonces sobre eso, revisa qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente te va a generar paz en estos momentos. ¿Por qué? Porque este mes, es tu mes, es tu, es tu eh, inicias. Eh, una nueva década, cumples años o ya cumpliste años a finales del año pasado Sin embargo, estás como en tu momento Entonces, haz esta conciencia que es lo que realmente quieres No te la quieras llevar solo o sola Es importante que compartas, que te abras a pedir ayuda Ya sea del universo, de los arcángeles, de Dios, de una amistad o de ti mismo Ok, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo me puedo apoyar? Ah, bueno, me voy a poner cremita, me voy a poner eh, cremita en mis manitas que están un poco recetas, ¿sabes? Como este apapacho hacia ti. Ahora, te dicen esto porque eh, en la medida que tú te abras en este mes a pedir ayuda, a abrirte a esta ayuda, abrirte a esta comunicación, vas a sentir como esta sensación posible de soledad, esta posible sensación de no saber hacia dónde se va a clarificar. Vas a tener esta claridad eh, mental y emocional para que puedas tomar decisiones importantes durante este mes. ¿Y por qué te lo dicen? Porque tienes la carta eh, tomar una decisión de cabeza. De pronto, ante esta sensación en la que en la que posiblemente iniciaste el año de ¡Ah! Como que estoy otra vez en lo mismo y yo quería un cambio y yo quería como sentir esta pasión, esta emoción por la nueva era y me siento de la misma manera. Esta, esta sensación que tienes, de pronto si quisieras tomar una eh, decisión o hay decisiones que requieres tomar y no has conectado con esta esencia... Las decisiones que tomes se estarán como enfocando más en el miedo, ¿no? Como en el ego de, híjole, ¿qué voy a hacer? No sé qué va a pasar, pero bueno, la voy a tomar. Entonces, te, nada más te piden aquí conectar contigo, conectar con los demás, pedir ayuda para que esta claridad llegue hacia ti. Para que en las decisiones importantes que requieres tomar, tengas la claridad y la certeza de que aquella decisión tomada te va a llevar hacia tu evolución, ¿ok? De una manera tranquila, de una manera fluidita, pacífica, ¿vale? Cuando tomas decisiones desde el miedo, desde el ego, de pronto sientes, ya tomaste la decisión, y llega un sentimiento de arrepentimiento, llega un sentimiento de ching, que hice? ¿De por qué lo decidí? ¿Debí, de ver, no? Como el debería haber. Entonces, eso cuando sucede, es porque estás actuando desde el ego, desde el miedo, cuando actúas desde el amor, desde eh, el escuchar a tu alma, las, tan solo de pensar en esa decisión que vas a tomar, te genera paz. Y esto te lo dicen porque vas a estar recibiendo diferentes estímulos, eh, estímulos que te van a llevar a conectar justamente con ese, ese poder interno que tienes. Estos estímulos, ojo, se te invita también a que no le pongas una etiqueta de bueno o malo a ese estímulo. ¿Por qué? Porque lo único que sucede es que cuando los etiquetas, de pronto tú mismo o tú misma te autocondicionas y entonces se vienen los juicios, se vienen las culpas, se viene como este sentimiento del ego como de victimismo entonces te dicen, no, todo lo que estás experimentando en este momento Capricornio solamente son pasitos para que tú poco a poco avances en la vida no le pongas una expectativa, no le pongas una etiqueta, solo vívelos, experimentalos en esta conciencia de comprender y tener claridad qué es lo que te quieren mostrar ¿ok? de ti mismo para que sanes, de ti mismo, de ti misma. En esta parte también te dicen que cuando tú pidas ayuda te vas a sentir como liberado, liberada para poder conectar con tu poder superior. Lo importante aquí es que eh, dejes salir tu esencia, tienes la guarida del dragón, de pronto te ante todas la, eh, las emociones o todo lo que estás experimentando en tu realidad en estos momentos, te metes como en una cuevita con tus emociones, te las aguantas y a lo mejor te dispersas en regar las plantas, en barrer tu casa y te dispersas, sin embargo, la emoción la tienes ahí. Y si tú no permites que salgan esas emociones, lo único que va a suceder es que vas a estar... Eh, Imagínate que tienes una copita de vino, y en, ese, en, y en esa copita, en lugar de poner vino, pones un poquito de veneno. Y te lo vas tomando lentamente, lentamente, y tú solito, tú solita te vas enfermando. ¿Por qué? Porque así sucede con las emociones cuando las guardas y no las dejas salir. Poco a poco te van generando ahí un cúmulo, se va haciendo una bolita, una bolita, hasta que se convierte en una roca, y entonces vienen las enfermedades. Okay, entonces es muy importante, te recomiendan que cuando decidas eh, tomar acción, pedir ayuda, conectar con esta eh, divinidad, también te permita sentir tus emociones. Habla de ella, sea honesto, sea honesta. En esta parte del avance en donde tú quisiste o estabas como con esta expectativa de que al ser un nuevo año o una nueva década, una, un nuevo ciclo, todo iba a aparecer de la cuarta de magia y iba a estar mucho mejor y de pronto... Ah, hubo o oh, hay situaciones en las que uh, observas que no ha habido un posible cambio Te dicen, el principal punto que tú requieres tomar tienes esta carta, se llama detalles, detalles, en este momento te dicen que el principal punto que debes tú eh, o se te recomienda considerar es fijarte en el principal detalle que es vivir el momento presente y fíjate que uh, no, no ha sido coincidencia que esta carta salga puesto que como has estado como en este, in, en esta fase de un cambio, quiero un cambio, quiero vivir cosas nuevas, eh, de pronto te enfocas en el pasado y te enfocas en el futuro y se te ha olvidado vivir el momento presente. Ahora, hay momentos en los que tú llevas acciones a cabo como para el bien, como pensando en los demás, y eso es muy bueno porque con eso conecta con tu amor, con el corazón. Sin embargo, es muy importante que también externes el por qué estás llevando a cabo esas acciones. Por ejemplo, vas a desayunar con una persona. Eh, no sé, eres un hombre y vas a desayunar con una mujer. Y de pronto, eh, tú eres una persona sumamente caballerosa y se te hace muy... porque así lo manejas... Eh, retiras la silla para que la chica se siente, se la acomodas, pones, eh, no sé, se me ocurre, la servilleta, le ayudas, y de pronto si esta persona no está acostumbrada y le llega como a incomodar un poco, es importante que tú externes, oye, yo soy una persona caballerosa, acostumbro a hacer esto, está bien para ti, y no porque sea eh, en otro sentido, sino porque... De pronto estamos acostumbrados a suponer que la otra persona, lo, va, lo que hacemos nosotros de buena fe o de buena voluntad, por así decirlo, la otra persona lo va a considerar igual, sin embargo a lo mejor no está acostumbrado o acostumbrada y se generan ciertas eh, diferencias. Y de pronto, ya que se genera esa diferencia, pues te sientes mal, te sientes un poco incómodo, y no pasa nada, solamente se te invita a que externes. Oye, a mí me gusta que me apapachen, a mí me gusta que me platiquen, me gusta estar cerca de las personas. En este sentido, Capricornio, sé detallista en este sentido, habla de ti desde el amor. ¿Ok? Y te recomiendan vivir el momento presente, puesto que eres un signo bastante, bastante tierno, bastante amoroso y entregado. Y de pronto eso, eh, como tú lo haces de manera natural, de pronto para ti es algo, pues, de tu vida y las personas que están afuera. Eh, de pronto no lo comprenden si no están acostumbradas Y eh, puede generar como cierta confusión Entonces te invitan a hablar de ti ¿Ok? Hablar de lo que realmente quieres En la parte eh, financiera, en la parte económica Te dicen que de pronto no has estado siguiendo Las señales o los mensajes que te han llegado Acerca de tu eh, forma en la que generas ingresos Este es un muy buen momento para que te... Preguntes qué es lo que realmente quieres a través de la forma en la que generas tus ingresos. ¿Por qué? Porque tienes la brújula de cabeza. Es como si tuvieras un, un deseo y de pronto en ese deseo eh, tienes el enfoque y estás decidido como a seguir el paso a paso para llegar a esa meta. Sin embargo, de pronto te dicen, ah, mira, está este regalo y entonces te dispersas con ese regalo, o le empiezas a ver como peros a esa meta, como desde luego como miedo, como la escasez de, y si sí lo voy a hacer, no lo voy a lograr, mejor me quedo aquí, como en lo seguro, entonces te dicen los arcángeles, en la vida lo único seguro que tienes es la vida y también la trascendencia, así que, ¿por qué no vivir lo que realmente deseas? y esto te lo dicen porque te refuerzan, con el Palacio Dorado. El Palacio Dorado en la parte económica te dice siempre vas a estar bien, puesto que tu energía es una energía creadora, una energía eh, que, le, que le es muy simple, por así decirlo, generar ingresos. Entonces, nunca te va a faltar esta parte económica. Eh, siempre hay y para todos hay. Lo único que requieres hacer es hacerte caso y también te invitan a que revises aquellos eh, es que aquellas formas en las que tú puedes generar diferentes formas de ingresos a través de la tecnología, sobre todo porque, mira, la década de la década, perdón, la década anterior fue una década en donde la tecnología despuntó de una manera impresionante. 2020 en adelante viene todavía más fuerte, entonces la única forma en la que tú también puedes eh, avanzar, puedes crear, es involucrarte si es que eres de las personas que dicen, ah, yo la tecnología como que no me no me llega todavía el amor por la tecnología, te invitan a empezar a investigar a conocer, a involucrarte puesto que eso es, digamos lo de hoy, la tecnología y la tecnología te permite Tener estabilidad económica te permite tener tiempo para ti y estaría muy bueno que lo pudieras eh, empezar a implementar en tu vida, ¿ok? Esto también porque tienes los deseos, el pozo de los deseos boca abajo. Y se refiere más a eh, todas estas ideas, todos estos proyectos, todo esto que te ha llegado y que desde el año pasado te han venido diciendo es momento, es momento. Si todavía no lo pones en práctica, bueno... Pues este primero de enero es tu momento, mi estimado, estimada Capricornio. ¿Por qué? Porque los deseos no solamente requieren ser sentidos y pensados o hablados, sino actuados. Aquí te invitan a mantenerte en acción, porque de pronto bloqueas tú mismo, tú misma, el flujo correcto de la energía para que eso se dé. En la parte del amor, en la parte de las relaciones, te dicen que... Están, estás siendo guiado, guiada Para que puedas externar tus emociones, tus sentimientos Libérate, te lo decían en la parte inicial de esta tirada Y ahorita te lo refuerzan Libérate, habla de quién eres Habla de lo que sientes Habla de lo que esperas eh, de ti mismo De lo que quieres compartir con la gente De lo que te encantaría recibir en, en, en reflejo Sé honesto, sé totalmente honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, puesto que vas a empezar a vivir movimientos en donde muchas personas van a llegar y también otras que ya cumplieron su ciclo de vida contigo se van a mover. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, alégrate porque ya, ya llegó un momento en el que ya con estas relaciones ya remembraste quién eres, una parte de ti ya remembró, ya se ex hizo expansiva. Ahora vienen más personas, vienen más experiencias para que sigas y continúes creciendo Y para que también seas parte de ese crecimiento de las demás personas Finalmente tienes la unión En esta guía que te están dando de relaciones Te dicen que lo más importante es que te mantengas en unión divina Con ese poder superior en el que creas, ¿ok? Y como te decían al principio Puede ser que no creas en nada más que en ti mismo Bueno, con, mantente en unión contigo Mantente eh, en esta entrega hacia ti mismo Hacia ti misma sobre lo que te hace bien Lo que te hace sentir en paz Lo que te gustaría como seguir experimentando en paz Y eso lo puedes compartir con los demás ¿Ok? Bien eh, Finalmente te dicen que es momento de que Brilles, deja ya esos, esa idea tuya en la que te compraste que las personas solamente brillan por lo que tienen en el bolsillo y en cosas materiales Es momento de que brilles desde tu verdadera esencia Ok, Capricornio, muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarte Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita eh, si tú deseas una guía personalizada, recuerda escribirnos a bioneurosabiduria.gmail.com Vamos a estar abriendo agenda en estos días, así que no te lo pierdas Porque así como van llegando las personas inscritas, les vamos a estar mandando las opciones que tienen Para poder eh, tener esta guía personalizada, opciones que estamos seguros Alguna de ellas se acomodará y se ajustará a los deseos de tu corazón y bueno, no te lo pierdas y escribe porque las agendas se nos super llenan rapidísimo y queremos que tú también lo vivas para que este año también evoluciones de una manera fluida y amorosa. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video.